Ah, qué, ¡Qué padre! Es volver a grabar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, amigos, ya sé, ya sé que yo vengo con videos cada milenio, pero una disculpa. Soy un. Verdaderamente soy un fracaso eh, organizándome. Pero bueno, hace algunos días vi en Instagram un book tag súper cool. Me emocioné bastante y dije, oigan, ¿por qué no? Quise hacerlo en Instagram, pero dije, no, tengo que hacerlo por YouTube porque no he subido contenido. Y aparte, pues ya los extraño. Siempre los extraño, siempre, siempre. Pero ¿acaso, amiga, la mala organizadora? No mide sus tiempos. Y como vieron acá, en el título de aquí abajito vamos a hacer el book tag de book tag romántico. Y este lo encontré en el Instagram o en el bookstagram de mi queridísima amiga Selene Books. Ella y su novio crearon este book tag y yo quedé enamoradísima. Ya sé que no estamos en fechas de amor pero, pero amigos, yo siento y creo fielmente que la época de diciembre um, como que arroja un, un aire eh, como de amor ¿Saben? Cómo? O sea, siempre, siempre lo he visto. Como que en lugar de leer libros navideños, yo leería libros de amor. No sé ustedes, pero ahí les dejo el dato. Entonces, vamos con la primera consigna, que es... Primera cita, el primer libro que llegó a tu estantería. Y, uff, el primer libro que llegó a mi estantería, amigos míos. Es un libro bastante, bastante especial, porque eh, yo fui... Parte autora de este libro. ¡Wow! ¡Qué genial! Este libro lo escribimos en mi primaria, todos, absolutamente todos, de primero hasta sexto. Y yo me aventé una muy buena historia. Entonces, sí, el primer libro que llegó a mi estantería sin saber que de ahí iba a iniciar algo increíble. Es este libro que se llama Historias del siglo XXI. Y como les dije, está escrito por todos los alumnos de esta escuela y pues vienen absolutamente todos, como ya les dije y aquí está el mío ¡Ay! Ah, me acuerdo que mi maestro me felicitó por escribirlo también entonces sí, ese es mi primer libro la segunda consigna es primer beso, libro con el que tengas más recuerdos bonitos uy de este libro sí estuve pensando mucho, mucho cuál sería como un muy buen libro en el cual me haya dejado recuerdos bastante bonitos y es que absolutamente todos mis libros tienen algún recuerdo porque los leí en algún momento especial pero creo que este sin duda marca algo importante y bueno una lo compré en pandemia dos es un libro de segunda mano estaba perfectamente en buenas condiciones tres lo leí mientras estaba en todo mi proceso de titulación eh, mientras estaba escribiendo yo mi tesis y fue como mi libro el que me estuvo acompañando. Y la siguiente, y creo que la más, más importante, es que me acompañó justamente cuando comenzamos este gran sueño de encuentro entre lectores. Así que fue un gran libro, es una gran historia. Yo, la peor de Mónica Lavín. En donde habla acerca de toda la historia de Sor Juana Inés de la Cruz Este libro es un libro hermosísimo Les digo, me lo estuve leyendo en el transcurso Mientras iba de mi casa al trabajo y de regreso Wow, de verdad es uno de los mejores recuerdos que he tenido Por lo que ya les conté Y eh, como estaba en buenas condiciones Yo me encargué de rayar los libros este libro en especial porque tiene muchas cosas muy bellas, eh, muchos momentos que Sor Juana pasó, eh, pensamientos, lugares, cosas, y sí, está de que bien marcadito. Y este libro lo llevo justo en mi corazoncito. ajá La siguiente consigna es... Primer amor, primer libro que te robó el corazón. Tengo varios libros que me pudieron haber robado el corazón amigos, pero sin duda este fue como el que lo leí, dije, wow, parece que me metí a una caja de películas en donde estoy viendo como que todas las imágenes, los personajes, la historia, absolutamente todo. Y eh, es Ghost Gear. Este libro me lo prestó una muy buena amiga desde hace muchos años. Y eh, yo me lo comí en dos días. Se los prometo. Tanto, tanto me gustó que no se lo quería regresar. Después lo volví a releer. Se lo regresé. O sea, lo volví a releer según yo como para que no se me olvidara ningún detalle. Como para que los personajes vivieran en mi mente. Cuando se lo regresé me dijo, ¿sabes qué? Quédatelo, amiga. Ya me compraron otro... Eh, yo te lo regalo, quédatelo. Entonces, este fue como que lo, lo mejor, lo mejor del mundo. Me robó el corazón los personajes a pesar de que son adolescentes, de verdad, eh, yo me imaginaba como que todas las historias ahí de que yo soy la amiga de esta morra que se muere por los ositos de goma, yo le voy a ayudar, o sea, realmente me gustó bastante, me enamoré mucho de, de todo, de absolutamente todo, porque creo que era de los comienzos y jamás había leído algo así, o sea, yo anteriormente ya había leído eh, los ojos de mi princesa Y había leído um, Creo que estaba comenzando a leer Los libros de John Green Entonces algo como así jamás lo había leído Entonces fue lo que me robó el corazonchito La siguiente consigna Es Amantes, parejas favoritas Uy, amigos Para esto tengo Una de las mejores parejas A mi ver Que me gustan mucho Una es eh, Edward y Bella Ya lo sé, ya sé Ya sé que ustedes no todos son amantes de eso Pero es Edward y Bella Me encantaba la pareja que hacían en ese entonces Antes de saber que era una pareja súper tóxica Y la segunda pareja que yo de verdad amé Y dije, wow, cuando yo sea grande Quiero tener una relación como esos muchachos Que se la pasan súper bonitos Que además de ser novios también son amigos Y llevan, o sea, como que todo muy cool Y es eh, Hazel y... Augustus Waters de bajo la misma estrella La verdad es que son de mis dos Parejas favoritas Imagínense vivir en el mismo lugar Donde ellos viven y tenerlos como Amigos y ver su relación <risa> Yo soy fan de esa relación De esas dos parejitas amigos Yo fan, fan, fan La siguiente consigna es Ramo de Rosas Saga que te encantó No soy de leer sagas Porque son bastante largas Y aparte pues no hay bastante dinero ¿Verdad amigos? Y eh, después de que no hay Como que el consecutivo Y tienes que esperar uno o dos años Para leer el libro eh, Pues por eso no los leo Pero una de las sagas Que he leído completas es Crepúsculo, es la única saga que he leído Ah, y también la de Harry Potter que Son de mis dos sagas favoritas Quisiera leer otras sagas, pero como ya les dije Amigos, la pobreza, la pobreza La siguiente consigna y ya última es Detalles, libro con una portada increíble de tu estantería Para esta consigna tuve que elegir dos libros hermosísimos de mi estantería que de verdad amo muchísimo. Los dos libros tienen mucho color, son bastante llamativos y creo que a primera vista te enamoras de ellos y quisieras como leerlos o tenerlos en tu estantería y estoy hablando de La hija que no soñaste y el príncipe del sol. O sea, díganme o no si están hermosísimos. Sí, están súper hermosos. Yo estoy enamorada de estas portadas. Por este lado tenemos azules y rojos. Y aquí rojos y cafeses. Los colores del otoño, amigos. Los colores del otoño están hermosísimas. Y yo soy mega fan. ¿Ya ven? Oh, están, están hermosas, súper hermosas Espero que les guste este video Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar eh, las preguntas Por si están interesados y quisieran hacer este book tag aquí, se los dejo Nos vemos en el siguiente video, bye!